Estrategias de venta en negocios retail Actualmente muchos se preguntan, ¿Cómo mejorar las ventas en retail? Tomando en cuenta la gran transformación que se está experimentando, el sector debido al ascenso del comercio electrónico. Si bien la tienda física sigue siendo un canal de venta muy popular, para esto existen estrategias de venta en tiendas retail capaces de ofrecer una multitud de posibilidades, experiencias reales y un nuevo concepto de tienda. ¿Cómo tener un buen retail y ofrecer la mejor experiencia a tus clientes? Existen diferentes acciones y estrategias que pueden implementar y que te ayudarán a conseguir tu propósito, veamos. Número 1. Enfócate en la experiencia del cliente. El aumento de las compras en línea el retail en tiendas, se enfrenta al reto de convertirse en algo más que un simple lugar para comprar artículos. Esto se debe enfocar en la experiencia del cliente, la cual debe ser eficaz, fácil y y emotiva. Veamos las diferentes estrategias que existen para mejorar la experiencia del cliente. Número 2. Adopta una estrategia omnicanal puesto que los clientes utilizan todos los canales disponibles, el proceso de compra en la tienda y en línea deben permanecer alineado para ofrecer una experiencia sin interrupciones, ya que el consumidor no distingue entre el mundo físico y el digital. Si tu modelo de negocio es la venta al detalle te conviene utilizar todos los canales de comunicación a tu disposición para interactuar con tus clientes. Número 3. Simplifica el proceso de compra. Para que el proceso de compra sea más fluido, debes eliminar todos los obstáculos que puedan desanimar o desgestionar a tu potencial comprador. Para ello, se debe de evitar algunos errores como, en la página web, se debe de evitar demasiados pasos para completar antes el acto de compra y demasiados campos para rellenar en los formularios. En las tiendas, se debe evitar el tiempo de espera demasiado largo en la caja, número insuficiente de vendedores y la calidad inadecuada de la recepción. Nuevamente, la diferencia entre lo digital y lo físico puede ser una estrategia para hacer más fluida la relación de la marca con sus clientes. Por ejemplo, las estrategias digitales como el terminal interactivo establecen un vínculo entre el mundo digital, y el entorno físico, ofreciendo la ventaja de renovar la experiencia del cliente a través de diversas funciones, como pago de un artículo, visualizar la información adicional sobre el artículo y participación de un concurso. Número 4. Apuéstale a la emoción en el punto de venta. Experiencias únicas donde se incentive la curiosidad, los sueños y el bienestar, la experiencia se personaliza y se adapta a los gustos y expectativas de los clientes. La integración de lo digital puede permitir recoger datos para conocer el mejor perfil de sus clientes y estar más cerca a sus necesidades. Número 5. Refuerza la capacitación en ventas. Para mejorar la relación de los clientes hay que capacitarlos a los empleadores. Se trata de situarlos como verdaderos expertos que no solo conocen los productos sino también a los clientes y ofrecer un un buen asesoramiento de calidad. Además, los conocimientos de tu personal de ventas necesita herramientas digitales para cumplir con los nuevos requisitos del retail. Equipado con dispositivos móviles con acceso a internet, el vendedor tendrá más confianza frente a un cliente sobreinformado. Dichos dispositivos pueden ofrecer apoyo en cuanto al historial de compras y las preferencias del cliente para consolidar la relación con él y fidelizarlo. Por último, las habilidades interpersonales serán siempre esenciales. La amabilidad, el sentido de la acogida y el intercambio crean un ambiente apropiado que fomenta finalmente las ventas.